Pedras do Camiño es un dos laboratorios artísticos que forman parte de Mutaciones Urbanas. En este proyecto concreto o que pretendo trabajar son las capacidades transformadoras de arte contemporánea, cómo mediante un cambio de material produce también un cambio de significado. Partimos de elementos carentes de valor recogidos durante un paseo, materiales caracterizados por tener poco valor e incluso en algunos casos con acción negativa. Todos conocemos la expresión piedras pedras de camino como trabas, dificultades. Procedimos a realizar una serie de moldes a esas pedras para después convertirlas en bombones. De esta manera producimos un cambio de material y e también un cambio en sus connotaciones. O sea que lo que era feo, que no tenía valor y e que recordaba pues, algo pesado, algo dificultoso, convertes en algo más relacionado con agasallo, con valioso, con premio. Está sí. no, no, no, no, no, no, es el... Sí, sí. Sí, sí. de el de... <risa> oh, es con silicon si sí. si si si si si si si si si si si si eh! este punto que tenga yeah. ah, está ¡Un mango! ¡Mmm! ¡Tengo un de la compostela y... ¡Qué con chocolate! ¡Están muy ricos! ¡Gracias! ¡Ah, que estamos muy ricos! ¡Están muy buenos! ¡Sí, sí! sí Felicidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chao, chao!